Parceros, parcerísimos, ¿vieron o no? ¿Qué se dicen? Oiga, el video de hoy, paseo, viaje, estamos muy cerquita a Bogotá, el gallo está haciendo el coro, estamos acá muy cerquita a Bogotá, estamos como una hora de Bogotá, bueno, depende del trancón de la salida a Bogotá, y estamos en un glamping que está una chimba, se los voy a recomendar, ya les voy a mostrar cómo es por dentro el glamping, y bueno, cómo es la instalación y todo, porque está muy recomendado, está muy bueno, eh, no sé si ya les dije que por favor se suscriban, que comenten, y bueno, vamos a mostrar el sitio. Ahí, este es el glamping y aquí está la puerta por aquí entramos este cierra aquí y nos vamos a entrar y está esta es la habitación Yo también voy a sacar un poco de luz esta es la habitación que está grandísima entonces tiene una camada pues tiene esta cama que está súper cómoda, una cama doble, tiene un airecito, aquí sopla el frío. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un closetcito aquí donde pueden guardar sus cosas. Ahí guardamos las maletas, una mesa de noche. Tiene una mesa de noche, puse mi maleta. Allá arriba está como la... hay un... Eh, ...un proyector. Ustedes eh, conectan ahí su celular a través de un Chromecast y pueden proyectar allá lo que quieran. De YouTube, de Netflix, de... Bueno, de la suscripción que tengan o lo que quieran proyectar. Lo pueden proyectar acá porque esto se baja. Aquí bajan esto. pues lo bajamos y el proyector, les va a mostrar acá por lo que pongan de vídeo bueno también que tenemos una nevera encontramos esta nevera la pueden guardar entonces ahí guardamos las gaseosas una cafetera que preparen el tinto mayanero hay como un baúlito como para poner la maleta aquí prenden la luz y póngale que va al baño el baño está muy chévere Miren, pues acá tenemos el lavamanos Está todo... Huele delicioso. Pudimos la lavamanos. Bueno, ustedes ya saben para qué es eso. Y miren la ducha. Uf, y el agua aquí es una delicia. La ducha es grandísima. Entonces, bueno, eso es por dentro del glampín. Como pueden ver, está muy, muy chévere. O sea, súper recomendado. El precio es buenísimo. Aquí uno prende la lámpara de arriba, me parece. Sí, ahí se run. Prende la lámpara de arriba. El aire y, bueno, esta es la habitación. ¿Cómo les parece? A mí me encantó. O sea, está... Uf está súper cómodo y afuera tienen una salita tienen esta salita ahí como para tardear para broncearse tiene sus uh, no sé cómo se llama eso si me ponen en los comentarios cómo se llama eso por favor eh, su salita y tiene pueden traer sus costillitas acá y tiene un asado entonces mira, pueden traer ahí sus costillitas para asar ¿Cómo les parece? Eh? Y bueno, acá les seguimos dando la vuelta al deck. No sé si vamos a poder poner el audio original de este video por con la música. Los desmonetizan. Claro que, como no, no hemos llegado a los mil, pues todavía no hay monetización. Abajo en los comentarios les voy a poner el link para que reserven. Y allá está el otro glampi, si lo ven allá arriba. Allá arriba está el otro glamping. No sé si lo ven y escucharon la gallina. Bueno, y este es el caminito. Este es el caminito por donde nos sale el glamping. Ahorita vamos a agarrar para allá para llegar a la piscina y al restaurante. No, allá está la piscina y el restaurante. Y este es el caminito para llegar al glamping vámonos los llevo por aquí por él por el camino esas lucecitas de noche prenden a ver si ahorita las prendemos aquí baja uno con cuidado y allá está el gran Vamos a llegar y ahí está el glampi. ¿Qué tal les parece? Eh? A mí me parece muy bacano, de verdad no está nada costoso, a mí me parece muy bacano y está muy, muy bueno, o sea, el precio está... Y aquí llegamos. ¿Listo? ¿Qué tal, párselos? ¿Cómo les pareció el sitio? ¿Qué tal? Ah? Muy bacano, ¿cierto? Muchas gracias por ver el video. No se olviden ponerle ahí su comentario, de like, suscribirse. Bueno, ya saben, a ver si algún día llegamos a los mil. Gracias por ver el video, gracias por apoyar y nos vemos en el próximo.